Algo que nos ocurre a muchos de nosotros es que cuando queremos adorar a Dios, lo hacemos de la forma equivocada. Esto es debido a que podemos estar haciéndolo de la forma en que mejor nos parece a nosotros y no necesariamente de la forma en la que mejor le parece a Dios. Lo mismo puede ocurrir en la iglesia. Podemos estar más concentrados en las alabanzas, la predicación, entre otros, y no le prestamos a Dios la atención que se merece aunado a que podemos llegar tarde al culto y no estar desde el principio de la predicación Hay otros grupos de personas que más bien adoran a Dios de la manera equivocada utilizando imágenes, ídolos y otros objetos o rituales que condena la Biblia en reiteradas ocasiones Hoy hablaremos de cómo se adora a Dios realmente tomando en cuenta cómo lo adoraban en la antigüedad y cómo debe de ser adorado el día de hoy por todos nosotros Preguntémonos ahora ¿Cómo adorar a Dios? Adoramos a Dios estando alegres, sabiendo que Él es Dios. Esto es algo que podemos encontrar muy bien reflejado en Salmos 100 del 1 al 3. Hermanos, adorar a Dios es cantar contentos a Dios como lo aclara este Salmo. La adoración a Dios se hace estando feliz, con alegría y gozo. No podemos adorar a Dios con tristeza, depresión, ansiedad. Eso sería algo un poco extraño. ¿No creen? Estamos adorando al Rey que lo creó todo, tenemos que estar felices, contentos y danzarines en su presencia. Servir a Dios con alegría, así como lo hacían sus santos, es algo que Él quiere de nosotros. Solo imagina que vayan a tu fiesta de cumpleaños con mal humor o tristes. ¿Qué pensarías tú? Seguramente pensarías algo así, como, «Esta es una fiesta de cumpleaños, no un velorio, alegrense». Ahora bien, notemos que este Salmo dice, Habitantes de toda la tierra Es decir, todos los habitantes de la tierra están siendo llamados a adorar a Dios Esto quiere decir que la adoración a Dios va más allá del pueblo de Israel El llamado es para todos los gentiles también La adoración de Dios no es un solo para una nación Sino que es para todas las naciones Es exactamente a eso a lo que se refiere Y lo que quiere decir este pasaje de la Biblia la adoración para Dios debe ser de un extremo de la tierra al otro extremo siguiente. Nadie debe quedarse sin adorar a Dios. Como dice este Salmo, tenemos que reconocerlo como único Dios y que fuera de él no hay ningún Dios. Debido a que existe una gran cantidad de personas que, para que les sirva de ejemplo, hacen todo lo que mencioné, pero con un Dios equivocado, imágenes y hasta el mismísimo diablo adoran. Esto no debe ser así, ya que solo hay un Dios verdadero. Todos los demás son invenciones humanas o demonios haciéndose pasar por dioses. Solo el Dios de la Biblia es el verdadero y es el que nos creó y forma a todos y a todo. Pero quizás algunos se preguntarán, ¿por qué adorar a Dios? La respuesta a esta pregunta es fácilmente encontrada en Salmos 100 del 4 al 5. Hermanos, tenemos que adorar a Dios porque Él es bueno. Pero muchos dirán, ¿por qué tengo que adorar a Dios? ¿Qué ha hecho Dios por mí? La respuesta a estas preguntas es la siguiente. El mundo que estamos pisando realmente no es nuestro, sino que es de Dios. Él nos deja vivir aquí y no nos cobra ningún alquiler por eso. Nos dio la vida y todas las cosas que disfrutamos de la vida. Pero aquí no acaba la historia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo este mundo produce? Bueno, es gracias a que el sol manda su energía para acá en forma de rayos solares... Y que Dios manda la lluvia. La tierra absorbe toda esa energía y la convierte en árboles, vegetación, plantas, etc. Los seres humanos y hasta los animales necesitamos de todo eso para poder vivir. Básicamente sin sol ni lluvia estaríamos muertos y en realidad todo en este planeta sería una gigantesca bola de tierra sin vida. Por lo que tenemos que agradecer a Dios, porque aun siendo pecadores, Él hace salir el sol y manda la lluvia para buenos y malos, como encontramos en Mateo 5.45. Así que ahora preguntémonos, ¿qué quiere Dios en nuestra adoración? Hermanos, Dios quiere que estemos concentrados y que no lo perdamos de vista. Que nos presentemos delante de Él, en actitud de agradecimiento por su amor, bondad y cuidado. En otras palabras, Dios quiere que estemos dispuestos a ofrecerle lo mejor de nuestras vidas. Y por supuesto, si vamos a hacer sacrificios por Él, tiene que ser sacrificios agradables a Él, ya que no cualquier cosa que hagamos le agrada a Dios. Tenemos que hacer las cosas como a Dios le gusta, en el espíritu y no en la carne. Muchas veces podemos hacer cosas que a nosotros nos satisfacen, pero a Dios no. No las hacemos de corazón o cualquier otra cosa. Este es uno de los puntos más importantes de todos. Con esto, voy a concluir. Como hemos podido darnos cuenta, adorar a Dios es algo muy importante para nuestras vidas. Debido a que Él es el creador de todo cuanto existe, nos da el sustento y permite que este mundo gire. Sin embargo, la adoración a Dios no se puede hacer en cualquier estado de ánimo. La adoración tiene que presentarse en un buen estado de ánimo. Es decir, estamos adorando al Rey del universo y no podemos estar tristes. Por último, pero quizás lo más importante, es que tenemos que adorar a Dios como Él lo desea. No podemos adorar a Dios como nosotros lo creemos mejor, sino conforme a lo que a Él le gusta y quiere de nosotros. Sin imágenes, enfocados, con el corazón y felices. Bendiciones. Si este video te ha servido de bendición, te invito a que te suscribas a este canal.